Bueno, vamos a empezar con un ejercicio para glúteos y piernas. Así vamos a entrar en calor un poquito. Vamos a empezar con las puntitas de los pies, saltando, para entrar en calor. Muevo una pierna, vuelvo. Vamos a entrar en calor bastante para ejercitar los músculos. Salto la soga, vamos. Eso, sin perder el ritmo, vamos a entrar en calentamiento. Vamos, uno. Eso. Vamos, no perdamos el ritmo, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Empieza la cola, ¿sí? Va. Vamos. Eso. No perdamos el ritmo. Bueno, entramos en calor. Dos cosas. Podemos hacer la sentadilla recta, ¿sí? Con los brazos acostados. O con las piernas más abiertas, ¿sí? Las rodillas no tienen que salir sobre los pies. Como les guste. El brazo tiene que estar derecho, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Brazos adelante y me voy a sentar hacia atrás, ¿sí? Ahí. Marco. Vuelvo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, vamos. 8 9 10. Bien. Vamos con una más. Va, eh. 1 2 3 4 5 5 Vamos que se puede. 6 7 8 8 no decaiga. Nueve. Diez. Diez. Bien. Vamos avanzando, ¿sí? Vamos un poquito más. Vamos con otras diez. Va, eh. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9 10 Sí. ¿Cómo van esas 30? ¿Bien? Un poquito más. Vamos. Vamos a romper el récord. Con las piernas más juntas, ¿sí? Vamos hacia atrás. 1 2 3 4 5 6 6 Siete, vamos que se puede, ocho, nueve, diez, eso, la última, última, última, sí, Les prometo, va, Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, sí. ¿Cómo estamos? Bien. Eso, no decaiga. Todo para mejorar piernas y glúteos. Vamos a la colchoneta.